mujer de verdad es quien tenga A, B, C D. y mira todas esas reglas que me dicen de que una mujer de verdad es quien voy a poder encontrar a una mujer sin género que no cumple con esa regla. No es que es tener el cabello largo. Bueno, muchas no. Es que es tener forma, figura. No, tampoco es que es tener estos genitales. Bueno, perdón, eh, hay una cantidad ridícula de mujeres que se operan para quitarse su matriz. Ya no son mujeres, no? Eh, eh, y entonces siempre hablan de la genética. Uno nadie ve su genética planeta neta eh, y dos. Hay muchas mujeres que igual no cumplen con eso, no tengo una amiga que trae genética X, es mujer o es hombre. Siempre va a parecer que no cumple con la regla y es que el deber ser es quien te limita de permitirte ser. Y en eso es que vivo con el sí y puesto mi frase es sí y. Sabes es, es tú Porque quieres transicionar, es porque sufres, porque te duele, porque la vida fue súper, no es porque me gusta ser mujer. No, y entonces eh, me tiro encima esa como responsabilidad de hablemos de las cosas bonitas que hay, y ha sido espectacular porque atrae, atrae cosas bonitas. Y es como, como que mi, mi vida es, es, es estos símbolos, banderas y, y mostrar un poquito el, el cómo es, porque siento que es donde se hace más trabajo. Si toda la gente gay dijera que es gay, tendríamos muchos menos problemas de discriminación. Sí, cuando las cosas se pusieron muy difíciles en Colombia se creó esta pequeña cultura de mostrar más bandera, porque la gente pensaba es un país tan bonito que hay que defender. Y entonces tuve a todo el mundo usando brazaletes con la bandera colombiana. Yo tengo la bandera colombiana tatuada por eso, porque nunca me quise quitar el brazalete y y en eso eh, siento yo que también hay que defender a México porque es un lugar muy bonito, me explico, no porque ya está jodido y ya, entonces ya no queda más la respuesta natural debería de ser un vamos a agarrarnos de lo bonito y enfocarnos en eso para que exista más y entonces hay más buenos que malos. Lo mismo en, en temas de la diversidad. Hay más cosas buenas que malas. Si sí, una vez me sacaron de un lugar bueno, okay, pero nueve mil veces me dejaron entrar. Mis padres son divorciados y se divorciaron cuando era muy chiquita. Entonces tengo como un bloqueo mental de, de mis niñeces en Colombia, pero Colombia en particular para mí fue muy diferente a como lo vio ahorita. Justo por eso, como que como que mi vida en Colombia fue muy única y rara, como mi familia estaba en política en ese entonces. Entonces yo era una persona secuestrable y me tenían prohibido pasear y salir de la ciudad. De hecho, para Colombia era bastante más violenta en ese entonces de lo que es ahorita. La leyenda sigue ¿no? gracias a los 10.000 mil y 1 millones de series de narcos. Exacto. Pero, pero Colombia en ese entonces era, era un lugar violento, ¿sabes? Es, es, es... hay una época que era la época de las bombas, donde todos los centros comerciales mayores. Eh, entonces, eh, de por sí vivir en la ciudad era complejo y, y, y estuve pues, muy encerrada desde lo cultural. Cosa que ahorita me pesa un poquito porque conozco muy poquito Colombia. Conozco mucho mejor México que Colombia. Y yo salí también muy joven, salí a los 17, 18 años para irme a Estados Unidos. Entonces, uh -huh me quedé con muchas deudas culturales colombianas. Eh, realmente fui la, ni siquiera la primera mujer trans naturalizada, es una primera que le cambian un documento. Eh, y eso es muy diferente. ¿entiendes? Seguramente hay muchas mujeres trans naturalizadas, ¿no? Bajo su nuevo nombre, que igual lo cambiaron en su país. Y se naturalizaron así. En mi caso es que me inmigraron dos veces. Eso es importante en que la ley de inmigración tiene más de 100 años, ¿no? y que estamos en plena época de debate de las caravanas, el muro. Sabes? O sea, en, en este México que eh, tiene 16 lupas encima acerca de qué está pasando con sus sistemas de inmigración y emigración de repente llegan y dicen ay que creen, nos estamos obviando una regla acerca de la generación de las cartas de naturalización para permitir que la gente trans pueda cambiar su nombre, porque eso no se debería poder hacer. Cuando alguien se para enfrente de mí y me dice tú no eres mujer y pues perdón, pero pues mi gobierno dice que sí, no? Entonces si vamos a poner en duda lo que dice mi gobierno en mi documento, tu nombre entero no puede ser lo que tú dices que es. Entonces no, tu gobierno avala estas cosas, mi gobierno avala estas cosas. Eh, y yo creo que eso es lo que se siente bonito y hacer que la responsabilidad en sí como comunicadora yo me auto adjudico una pequeña responsabilidad de, de qué comunicar, porque si bien se puede hablar todo negativo, Todas las historias trans están tapadas de tristeza y rechazo. Por otro lado, hay tanto más de que hablar del otro lado, no? Es como si solo se hablara de México desde la violencia. En, tengo varios logros raros, entonces estoy lista por BBC como una mujer. BBC 100, ¿no? uh -huh. o son sea, las 100 mujeres más interesantes según la BBC. Solo hay dos mujeres mexicanas y una colombiana. Yo este entonces estar ahí valida mucho. También estoy lista por Forbes como top 100 mujeres más poderosas de México. Que me llena el corazón no por ser mujer trans en esa lista sino por ser una mujer colombiana en una lista de 100 mujeres más poderosas de México eh, eso también me lo traigo conmigo pero yo creo que en últimas mis como este gozos más bonitos han sido los escenarios que me han dado yo estudié en el exterior como colombiana viví en Estados Unidos viví en Australia entonces iba a pasar por México para ¿no? volver a mi país, a Colombia, uh -huh. y en el proceso me quedé acá una semana para estar con mi padre y no me he ido. <risa> ¿Te gustó mucho? Sí, la verdad es que hay mucho por hacer, es ridículo. México, eh, desde la industria, es espectacular, está prohibido pensar en pequeño, ¿sabes? Como que vamos a construir un puente, el puente más grande de Latinoamérica, vamos a ser la sí. empresa de telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica. Eh, me gozo mucho de la diversidad implícita de, de, de México, es como conoces a alguien que viene, viven no sé en el mocillo y no tiene nada que ver con la gente sabes yes. de Yucatán. No sé, es tan variado que solito México ya sabe vivir en la diversidad, no? Y, y también por eso no se ven como tan divertidas expresiones del LGBT en tantos lugares, no? En la Ciudad de México en particular, este es un oasis, pero qué bueno que existe, sabes? Es mm -hmm. como que eh, sí, evidentemente hay mucho que hacer, y hay aún más gente que este que puedas como decir eh, bueno o sea es que no, es que no quiero negar que pasan cosas rudas no eh, o sea hay marchas en contra de mi existencia sabes eh, y entonces en eso la ciudad de México la verdad es que como mujer trans para mí es espectacular porque tienes eh, acá hay matrimonio y hay adopción. Tienes este, resignación sexogenérica en documentos. Eh, de hecho, ahora también a nivel federal, las relaciones exteriores me hizo mi cambio de documento. Eh, no, y Fue un, un proceso muy público. Fue muy bonito. Lo, lo bonito de hecho no fue el hecho que me hubieran hecho el cambio de mi documento. que Es un documento de inmigración. Sino que lo celebraron. Entonces ahí tienes al señor Videgar ahí poniendo en Twitter de qué sí. bonito que es una persona sabes. Eso, eso es para mí la noticia. No, no, no, no El hecho de que se hicieron el trámite, sino que luego salió y decir, miren, no, Sí yo creo acerca de la libertad, yo creo que yo no podría ser Dios o no gozar de tanta libertad de, de ser quien soy y lo que hago. Es irónico pensar que mucha gente no se da estos espacios. Porque resulta que hay gente hay gente que se jura libre porque lleva su jaula a todos lados de paseo. No. Y ir por donde te lleve tu corazón es un problema, ¿no? Entonces, quien no lo hizo, se siente mal que alguien sí lo haga. Y es raro. Pero sí, evidentemente la mitad de mi facilidad en vida es traer el sí y el puesto, el jalo. Y eso es una señal de libertad, porque implica que yo podría no decirle jalo a las cosas. Ah, eh, este, yo al sol todavía no supero el mole, porque además, primero que todo, hay dos moles diferentes. Tengo un tema raro, eh, tengo anosmia, entonces tengo muy poca capacidad de este distinguir comidas en general uh -huh. porque no tengo muy mal sentido del olfato que es una lástima porque méxico es desde lo cultural culinario eh, me gozo mucho los escenarios en particular y hasta el sol de hoy mi escenario más imponente y más bonito de estar ha sido el templete en el eh, entonces diría yo que sería esa marcha la marcha LGBT vista desde el punto de vista de la presentación okay. en el escenario